de la patria, y así se lo decimos a ellos ustedes que han asumido esta vía de convocar la guerra civil, de convocar a ejércitos extranjeros que nos invadan ustedes serán derrotados por este pueblo una y mil veces, están destinados al fracaso, señor Leopoldo López señores diputados de la Asamblea Nacional ustedes fracasaron hoy, fracasarán mañana porque aquí siempre la victoria